Hay un cambio del ego en el aire, los árboles en silencio se ríen, los pájaros a los suyo siguen, los perros suspiran, los gatos sonríen. Nada está en marcha, la cuarta, la peor, no tardará. La del dolor fue la primera, la del esfuerzo llega a su final. Cuando el desastre se desencadena, de nuevo todo vuelve a comenzar. Tras la sangre y el luto curar las heridas, rehacer la casa y volver a repoblar. Y queremos haber aprendido de nuevo, y de nuevo el esfuerzo por mejorar, y de nuevo vendrán los hijos, y de nuevo volver. Es el ciclo inevitable para hacer que la vida siga expandiéndose. Desastre, dolor, esfuerzo, comodidad. Es la respiración de... Go for